Presentándole Oiga. a nuestro invitado de la per, mañana, de Perdimos una hora, buena oportunidad Orlandes, Con quien vamos a conversar, debimos entrevistarlo con y el... hacerle preguntas que, que, de lo muy que bien, el pueblo quiere saber. ¿Es que no lo dejaron. Buenos días a estamos Orlandes, haciendo la pregunta Y buenos días a los amigos que se suman en este momento al programa. ¿Cómo está Cornelia? ¿Tenemos una llamadita? Hay una llamada ¿Aló? abajo. Okay. Buenos días. Dijo que no. no ah, bien. Llamada. Ah, okay, No hay okay. llamada. Sí, bueno. sí, sí. Hay sí, buenas. Sí, Pero... <ríe> buenas. Yo lo estoy escuchando. Buenos días. O, o, o. Adelante. Adelante. Uh -huh. Para un buen comunicador, no se muestra tanto el refajo no discuta así. ¿Cómo tanto. así? Es como así sabemos, familias que recorren así o llamar. No, que eso no tiene plástico, que ver. No, eso no tiene nada. que ver. Si dicen algo, no, o sea, Teléfono, no, porque mire, caballero, lo que nosotros no, estamos tratando es este, que Francia no, acaba de presentar una información. No déjalo hablar. Pero yo todo estamos Uy, conversando. mi déjalo no, no, no, hablar, déjalo no, no? que te explique no, lo que es. Pero no, qué cosa. Ah, no eh, te, te, termine, caballero, termine. Ya. Buenas se gracias por eso. tu llamada. Aló. Parece que se fue. Estamos bueno. dejando el público a media, señor. Es que tú no puedes Nelly, pensar yo, que claro. lo que tú piensas es que lo que tú quieres. No, que, que no, lo no yo, que usted oiga. acaba de decirle al pueblo pero que, que, que más no de un 4% de, pero, pero es una, de los votos es no coinciden. Es una y es la en este momento, Ay, pues, porque tenemos y... un invitado. Ya, Cornelio, buenos días. Buenos días, Cornelio. Buenos días, Cornelio. ¿Cómo estás? Muy entusiasta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. están haciendo un programa muy dinámico. sentarte ahí pasivamente después de esta altercado Yo pido disculpas de mi parte. A nuestros televidentes. Y eh, a Carlos también. Y a Carlos. Y a Carlos. La, inc ¿La incidentaron? Yo la, la incidenté. La incidentaron. Cornelio, la ¿cuál es la situación interna del PLD a raíz de, de estas primarias? Bueno, la situación a lo interno de nuestro partido. Estamos inmersos en un proceso todavía de primaria. Que ustedes saben bien a cabalidad cómo se va desarrollando el proceso. Y es un asunto que nosotros esperamos que haya un desenlace lo más satisfactorio posible. De manera que la militancia del Partido de la Liberación Dominicana y el pueblo dominicano en sentido general, pues, sienta tranquilo y sienta que realmente este proceso que se dio el día 6, el proceso electoral, es parte de la democracia y que a partir de acá debemos hacer los esfuerzos que sean necesarios de manera que las reglas de conducir el Estado que hemos establecido que es la vía electoral que se sustenta en lo que es la democracia pues pueda salir bien fortalecido. O sea que la credibilidad de la, de, la, credibilidad de la ciudadanía en esta ocasión en lugar de requebrajarse se fortalezca y que se entienda que realmente el sistema electoral que hemos escogido como una manera de, altera, de alternar las autoridades en la conducción de la cosa pública, pues se siente que realmente... ¿Tú vale piensas que hay posibilidades de que se, esta situación uh, hacia el interno del partido pueda solventarse y que el PLD pueda recomponerse e unir, y unirse de cara a las elecciones de 2020, o tú crees que ya está decretada uh, la sí. división del partido? Bueno, mira, todo lo nuevo implica de alguna u otra manera... Alguna manera de tú reajustarte. Eh, hace unos años, décadas, podemos decir que realmente el Partido de Liberación Dominicana venía transitando una dirección. Uh -huh. En esta ocasión ya tuvimos que ir a unas elecciones de primaria con parón abierto, cosa que anteriormente era con padrón cerrado, claro, claro. con militancia del partido, controlada claro. si se quiere. Sí, sí. Y en esta ocasión, pues fuimos a una primaria bien abierta. Que eso tiene sus fortalezas y también tiene sus debilidades. Tiene sus aspectos positivos para el partido y también tiene sus aspectos negativos. De manera que las lecciones que nos da el domingo, eh, lo que tenemos que tratar es de hacer los esfuerzos en cuestión de que podamos sacar los mejores resultados y aprender de este proceso para lo que viene en lo adelante. ¿Está de acuerdo que ya con derecho a ejercer eh, una facción del partido de la Liberación Dominicana someta a la Junta eh, el proyecto de solicitud de anulación por las distintas irregularidades y con ello también la, la revisión de la votación recién eh, concluida. Bueno, mira, en estos momentos la ciudadanía dominicana y también parte de la comunidad internacional tiene cierta preocupación. Porque la verdad es que con la situación que se ha venido dando y que se dio el domingo, ya en el proceso de escrutinio, de conteo y de procesamiento de, la, de las votaciones, han surgido una serie de, de interrogantes que todavía no han podido ser despejadas. Entiendo que el sector que el compañero Leonel Fernández encabeza dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que es el sector que siente que realmente ha sido perjudicado, eh, realmente... Eh, la, la, las acciones que se han in, in, implementado tienen sentido y son bien importantes porque con esto pretendemos que obtengamos una, una salida diáfana, una salida creíble, satisfactoria. Depende mucho el 20, ¿verdad? Claro que sí. ¿Tú lo creas así? Claro que yo. sí, claro que sí. Dependiendo de, de, de que el PLD salga con una con unos resultados emitidos por la Junta satisfactorios, que no dejen, vamos a decir, heridas quizás más de la que tenemos nosotros podemos decir que pudiéramos ir de bien o mal para las elecciones del 20 Con tenemos dos procesos electorales que vienen por ahí eh, tenemos uno en febrero y otros en mayo de manera que lo que estamos haciendo ahora va a definir esos dos procesos Cornelio ah, ah, dice Marchena que ya se le están acercando gente a Gonzalo desde el lunes quiere decir sí. esto que van a dejar solo a, a Leonel ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Que se le están acercando gente a Gonzalo de Leonel Fernández uh -huh. desde el lunes, inmediatamente. ¿Quiere decir que van a dejar solo a Leonel? Mira, esas son especulaciones. Y Cornelio Hernández, como contador que es, nos gusta actuar mucho sobre la base de realidades, no, pues, no sobre la base de supuestos. Eh, eso que están diciendo ahí son supuestos que yo no tengo ningún. Ahí, Asidero de, fuente, de fuerza para tomarte una, Cornelio, la palabra y darte una respuesta que yo entienda debe ser Es muy rápido eh, tal vez para esta pregunta Pero eh, las acciones o los resultados o lo que haga la Junta no satisfaga a ese grupo de Lionel ¿Qué eh, estarían dispuestos a irse del PLD? Mira. A hacer lo que haya que hacer Te habla Cornelio que es un PLDista de 35 años o más Un militante Y te voy a responder con las preguntas Que le di ayer a un saludo compañero contigo, del partido. Saludo contigo a Chemene García okay. ingeniero. Me llama un compañero ayer Y me dice, Cornelio ¿Y ahora qué vamos a hacer? O sea, el compañero admite como que ya Sí. La gente que estamos del lado de Leonel Estamos derrotados, yo le dije, nada Esos son asuntos coyunturales Estábamos con Leonel Pero hay una parte que es permanente, la del PLDista. Yo soy peledeísta. Ok. ¿De acuerdo? Ay, no, no, con él, no, no ¿hubo el, fraude? No. no. puedo decirte que hubo fraude. Podemos decir que han habido eh, probablemente errores, ¿ves? porque los lo fraudes ya son un asunto que implica no, es una intención asuntos de añade, legales no. y que puede provocar dueños. Entonces, el equipo de Leonel Fernández está en estos, proces, en estos momentos eh, Llevando a cabo un proceso, un procedimiento que, dependiendo del resultado final, se determinará si hubo fraude o no. Pero entendemos que hasta el momento existen situaciones que hay que aclarar. ¿De acuerdo? Ya, perfecto. En tu, Gracias, en tu en tus labores, y si tuviste oportunidad eh. de, de, de transitar la, la, la ciudad y los municipios. Era la provincia. Realmente, la provincia. realmente, ah. ¿Se cierto lo, los rumores que se que dan cuenta de que hubo una compra descomunal de votos? Mira, en los procesos electorales... Que ¿Que yo... no, le vale, ¿sí o no, no, no, no, no, no, no, me no, vale no, no, no, no, dicho, no espere, mucho, espérate un, tú un le momento, le tú, un momento. tú no me puedes hacer Saben preguntas, mucho, ¿Saram ¿Saram tú no me puedes hacer ¿Saram preguntas ¿Saram a mí cerradas, no, ¿qué te voy a decir? Si yo te digo, no hubo compra de votos, tú dices, con él le tu respuesta. si te digo, sí, ¿qué pasa? te puedo decir que no hubo compra de votos porque tampoco tengo las evidencias para sustentar okay. eso. Así que se habla, así es que se habla, como está hablando Cornelio con responsabilidad. Lo que usted, usted dice lo que puede demostrar. Sí. Danilo Debe. dijo que no hubo Debe compra de votos, eso que tú eso tú es cosa del pasado. pasado. Sí. Y los videos que se ven. ¿Qué bueno, es eso? Es posible. A a Cornelio mujer. no lo ha visto ni Danilo. No. <risa> no, Danilo fue primero en la mañana cuando votó. Que dice, eso es muchachita cosa del pasado. Esa igualito igualito no que cuando le preguntaron por la cosa. acto de corrupción. ¿Qué corrupción? ¿A dónde? ¿De ¿Dónde está? Tenemos una llamadita. Buenos días. Buenas. Buenos días. Adelante. Buenos días. Adelante. Buenos días. No me escucha. Sí, sí, buenos ya. días. Le escuchamos, le escuchamos. Yo quiero decirle que eso se ha usado toda la vida, es compra de votos, de cédulas. No, somos no, no, no te lo encuentres grande porque el chivito le ganó a este que te creía muy grande. Ya. No diga eso, que hay gente que se le marchita el cutis cuando dicen eso. No, porque aquí siempre ha habido intercambio de disparos. que tú quieres? Que lo sigan habiendo. No, pero <risa> que aquí siempre ha habido corrupción, a un ¿A tú aspiras como sociedad? que lo sigan habiendo. Que no, aquí no. hay un monopolio del, del, del dominio de las instituciones que tú aspiras, que la sigan habiendo. Que la sigan mismo, un comunicador, mismo, una mira para adelante. No, no, no. no, por favor, bueno, hay que cambiar que esto. eso. Cornelio, de... sí, bueno, Cornelio, sí. Sí. Cornelio, una última bueno, preguntita, hay, porque tenemos, vamos a respetar a los eh, invitados, sí, las sí. llamadas, hay una, porque, sinceramente... Hay una, ok, adelante. Eh, eh, Cornelio, ¿el panorama general que nos podrías decir de, de, de todo este proceso como eh, que participaste en la comisión electoral? Bueno, ahora mismo la corriente que al interno del partido encabece el compañero Leonel Fernández, está demandando de la Junta Central Electoral que se atenga antes de declarar ganador al presidente de la primaria, vamos a decirlo así, candidato a presidencial. Sí. No hay objeción con relación a los demás. Entonces, eh, esa es la posición que hay en estos momentos. Que se atengan de declarar ganador a, vamos a decir, a Gonzalo Castillo. Okay. Hasta tanto no haya un esclarecimiento satisfactorio. En esto están interviniendo eh, organizaciones nacionales y también están interviniendo organismos internacionales y la misma Embajada Norteamericana también. cuestión de que haya un esclarecimiento, que las partes queden debidamente Satisfecho. satisfechas. Claro. Esa es la realidad que hay en estos momentos. Cornelio, bueno. eh, el Leonel Fernández es el presidente del partido de la liberación dominicana. E incluso ya muchos comunicadores, eh, incluso de este panel, han manifestado que él es el que inscribe la candidatura a presidente. En, en caso de que se sea declarado eh, Gonzalo Castillo como como, ajá, como candidato presidencial del PLD y Leonel se niegue a inscribir la candidatura, ¿qué podría pasar? Mira, el PLD es un partido muy institucionalista. Mm. Pero dice Leonel que no respeta los pactos. Bueno. Son otras cosas. Voy a... Voy a, voy a, <risa> a, <risa> a <risa> Saramagullón. <risa> <me> en <risa> caso de que la Junta haya un desenlace y <risa> de que ya... Sí, la, sabe, la, la, sabe. Se, ¿Se a, a proclame Castillo. a Gonzalo Castillo. a Gonzalo Castillo. es el candidato oficial del partido. El compañero Leonel Fernández no tiene otra cosa más que... Que firmarlo. Pero primero bueno, hay que no, no, revisar. Claro, claro el primero tiene que concluir. el PLD lo que por inició. más que ustedes vean, no vamos a llegar al extremo de que aquí todo se acabó y esto es un desorden. Si se niega, a Leonel, ah, no, si muy, difícil, muy, muy, muy difícil no, no. Que que la no, la respuesta. No, pero pregunta, pregunta. Que tiene que ver. los abogados tienen que saberlo. Un partido no se puede hacer en base claro, a que un solo pero yo no. le funcionario, el presidente lo inscriba. Si el presidente no lo inscriba, hay instituciones que te van a decir cómo la pregunta a él. No, Sí, yo quiero hacer la pregunta para que él le responda a Francis, que estaba hablando de ¿Qué para él. ¿Qué es? ¿Qué ¿Cuál es el inmediato el... no, del no PND ante me voy? esta situación de acuerdo de irte, a tu vislumbra si la cosa? Vamos a poner los, cae, dos, los dos escenarios. Claro. El escenario en que Gonzalo finalmente quede como candidato presidencial o que la Junta entienda que hubo irregularidades y que realmente los votos benefician a Leonel. Miren. Realmente el Partido de Liberación Dominicana, por lo que yo pude ver, eh, con este proceso que se dio el domingo, muy interesante. Vi una participación de, de, de la juventud muy entusiasta, muy entusiasta. Y vi que se estaba votando por el PLD de manera masiva. Si tú sumas la votación de Leonel y la votación de Gonzalo te da alrededor de 2 millones de votos. Mismo, ¿no? Es decir, que el PLD como partido está bien fortalecido. ¿Ven? Creo que es importantísimo esto. Eh, claro, estos procesos eh, crean algún tipo de de, de... efervescencia, de claro. efervescencia y, de, y de gente que te dice, si no es Leonel, no voto. Otro que te dice, si no es Gonzalo, no voto. Pero son asuntos momentáneos. Son asuntos como cuando tú tengas una fiesta y estás prendido. Ah. Dice, si esa mujer no quiere bailar conmigo, mejor no bailo. Porque <risa> ella mujer dice: eh, No voy a bailar. un <risa> Pero son asuntos. Exactamente. No son piedra. asuntos que pasan, son asuntos circunstanciales. <risa> Pero finalmente termina bailando. Exactamente. <risa> <risa> y el que no bebe, termina bebiendo. O el que no termina. Resulta, o se va a el que no hablaba, casa. termina hablando. El que hablaba, termina callado. O se va a contar para su casa, ¿verdad? O se va a contar. Resulta Ay, que ahora dice Maldonado que no tiene prueba contra eh, Gómez. Se, a, sí, a, apenas ayer Dice que tenía Y hay un, una querella, un asunto Y resulta que hoy dice que no ¿Lo ven ahí? Es eh, eh, improvisación lo que Tengo se está la mañana entera hablando Mira, de eso Mira, vuelvo y te digo lo siguiente Los contadores tenemos algo Y es que somos muy realistas Los contadores hablamos con cifras Con cifras mudas Por lo regular, que la entendemos nosotros Y lo que nosotros no podemos sustentar No opinamos muy bien. Cornelio, muchísimas gracias por estas eh, informaciones y su panorámica como eh, comisionado de este proceso electoral. Qué bueno Muchas gracias, Cornelio. Bueno, gracias a Cornelio Hernández. Tú fungiste como delegado electoral. La, la, sí. Tuya. Me la, a nivel municipal, presidente de la Comisión Municipal de la junta, Electoral. De la, sí. De la y ante el partido con relación a la Junta como delegado técnico. Ah, delegado técnico. Sí. Sí. Eso sí, fue el lo que firmaron en enero los pasos que iba a dar la Junta y no lo cumplió. Bueno, bueno. bueno. Nada, gracias a Cornelio Hernández, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana por acompañarnos y someterse a este interrogatorio de todos estos presentadores que tenemos aquí Gracias Cornelio, muchas nosotros gracias. Seguimos. Cornelio. Gracias a ustedes. Sí, sí, no bueno, Nosotros seguimos. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos wow. al comentario de Yerjan la Antigua. Creo que es a ti que te toca. Hey. Buenos días. Bueno.